Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de calor. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el calor latente y calor sensible. Son dos formas de calor, las cuales tienen un comportamiento diferente y vamos a entender cómo se aplican cada una de ellas de una manera muy fácil. No siendo más, comencemos. Comencemos definiendo el calor sensible. Calor sensible se conoce como el calor que se presenta cuando existe cambio de temperatura, pero no hay cambio de estado. quiere decir? Que si estoy en estado líquido, me voy a mantener en estado líquido, o si estoy en estado gaseoso, estado gaseoso. Solamente va a haber un cambio de temperatura, pero su estado va a ser igual. Esta es la fórmula que rige el calor sensible. Q igual a M por CP por delta T. Donde M, ya sabemos que es la masa, y puede estar en unidades de gramos o kilogramos. El CP, o también conocido como CE en algunos textos, es el calor específico o capacidad calorífica. Capacidad calorífica. O también como calor específico. ¿Y qué unidades tiene? Sabemos que es caloría sobre gramo por grado centígrado, o también kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Y el delta T. Es el cambio de temperatura. Ya sabemos que es un delta T, que es una temperatura final, menos la temperatura inicial. O sea que esto puede estar en grados centígrados o en grados Kelvin. Esta sería la ecuación de calor sensible. Entonces, siempre que tengamos un cambio de temperatura, pero no nos cambie el estado, no cambie o no haya cambio de estado, vamos a tener un calor sensible. Vamos a ver ahora el calor latente. Bien, genios, ahora vamos a continuar con el calor latente. Espero que estén tomando nota de cada uno de esos conceptos. No olviden, pueden pausar el video y anotar para que no pierdan ninguno de los conceptos. Calor latente. Es el calor agregado o eliminado de una sustancia en el cual no hay cambio de temperatura, pero sí de estado. Ahí está la gran diferencia en este calor. Aquí cambia el estado, más no hay cambio de temperatura. O sea que esta es la fórmula que va a regir al calor latente. Q es igual a M por L. Pues si uno quisiera diferenciarlo del otro, podemos llamar este como QL y el otro lo podemos llamar como QS, QS sería Q sensible y QL calor latente, donde M va a ser la masa, y la L significa calor latente, o también a veces se le conoce como el famoso lambda. lambda. Y este calor viene asociado con los diferentes estados, entonces puede estar en un lambda de fusión o un calor latente de fusión o también de vaporización dependiendo del estado en el que se encuentre la sustancia. No olvidemos que las unidades de masa van a ser en gramos o en kilogramos y el calor latente va a tener unidades de... Caloría por gramo, o también lo podemos ver como kilojoule sobre kilogramo. Todas las unidades estamos basadas en el sistema internacional. El sistema inglés cambiaría un poco, pero vamos a trabajar solamente en el internacional. Para entender mejor el calor latente y sensible, vamos a ver un gráfico que lo relaciona y hace que sea más entendible. Veámoslo. Vamos a analizar este gráfico en el cual existen varios estados y vamos a ver qué tipo de calores existen. Bien, tenemos agua y tenemos estas temperaturas, menos 100, 100 y 200. Y acá hay unos diferentes intervalos de tiempo. Entonces, veamos que hay unas escalas en las cuales hay unos cambios. Podemos verlo acá. También aquí hay otro cambio. Y aquí también podemos de cierta forma sacar esto como intervalos para analizar qué está pasando en cada uno de esos intervalos. Entonces, analicemos cada uno de ellos. Te recordemos, calor sensible cambia la temperatura, entonces miremos acá estamos pasando de menos 100 aquí estaría el 0 grados y miren que está yendo una línea, aquí hay un aumento de menos 100 a 0 si miramos en este intervalo podemos decir que en este intervalo tenemos un calor sensible ¿por qué? porque existe cambio de temperatura, de menos 100 a 0 hay un calor sensible y esto si lo relacionamos con el agua, esto estaría en estado sólido, esto es cielo, entonces acá habría un estado que sería el estado sólido. Ahora, miremos acá, 0 grados centígrados, miren que todo es constante en 0 grados centígrados, como es constante existe la posibilidad de que este sólido se esté pasando para este estado que es estado líquido, entonces, sólido líquido entonces está en ese cambio de estado, no cambia la temperatura, solamente pasamos de sólido a líquido, o sea que tenemos aquí un calor latente. Calor sensible, calor latente. Aquí volvemos a incrementar de 0 a 100. De 0 a 100, esto es un cambio de temperatura, está cambiando la temperatura, o sea que tenemos otra vez calor sensible. Y podemos ver acá que no cambia a 100 grados, mire que en 100 grados mantiene constante. Y es porque este líquido está intentando convertirse a qué? A vapor. Está intentando pasar de líquido a vapor. O sea que aquí volvemos a tener un calor latente. Y por último vamos a tener un incremento de 100 a 200 grados. Como hay cambio de temperatura, tenemos aquí un calor sensible. Entonces, podemos ver que cuando coexisten los dos estados, siempre vamos a tener un calor latente, como aquí va por líquido, y cuando hay cambios en la temperatura, pero está el estado, acá por ejemplo tenemos sólidos, se calentó sólido de menos 100 a 0, se calentó líquido de 0 a 100 y aquí se calentó vapor de 100 a 200. Ahora vamos a analizar diferencias en cada uno de estos conceptos que están acá para saber si tenemos un calor latente o un calor sensible, veamos, empecemos por la primera, diferencias de calor latente y sensible, primera calentar agua de 20 a 85 grados, si recordamos el agua en 20 grados centígrados tiene un estado líquido igualmente a 85 pero miren que está cambiando la temperatura o sea que aquí vamos a tener un calor latente o sensible en este caso genios tenemos un calor sensible ¿Por qué? porque está cambiando la temperatura ahora segunda el calor que queda en un vaso abierto al aire ¿Qué es lo que pasa como ustedes saben el alcohol tiende a evaporarse. Y como está en el vaso en estado líquido, está cambiando de estado. O sea que aquí vamos a tener un calor, pero va a ser un calor latente. Porque no está cambiando la temperatura, más sí está cambiando su estado. Tercero, sacar un hielo de la nevera a la mesa. El hielo, como tiene una temperatura tan fría en la nevera, al ponerlo en la mesa, tiende a qué? a derretirse. Entonces está cambiando su temperatura, o sea que volvemos a tener aquí un calor sensible. Por último, número 4, colocar una cuchara pequeña en una taza de café caliente. Ahora, ¿qué creen que está pasando allí? La cuchara pequeña está recibiendo calor de quién? Del café. O sea que la cuchara se va a calentar. ¿Por qué? porque le va a transferir calor el café a la cuchara por tal razón aquí hay un cambio de temperatura o sea que este es un calor sensible algo que es muy importante y quiero que tengan muy en cuenta es que el calor siempre se transmite de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío y no en sentido contrario el ejemplo más claro es por ejemplo cuando utilizamos una cobija cuando dormimos cuando se duerme, el cuerpo le transfiere calor a la cobija y por ello esta se calienta. Es el sudor del ser humano el que hace que la cobija se caliente. Entonces, por ello la cobija absorbe todo el calor del cuerpo, porque nuestro cuerpo, que está un poco más caliente por el sudor, le transfiere calor a la cobija y no la cobija al cuerpo. Quiere decir que la cobija no nos calienta, lo que realmente nos calienta ese es nuestro sudor aunque suena un poco divertido pero es la verdad bueno vamos a ver algunos ejemplos para terminar y dejar claro este tema. ejemplo número uno genios vamos a resolver esto de una forma muy fácil número uno calcular el calor de agua que se calienta de 20 a 90 grados centígrados si su masa es de 50 gramos cp igual a una caloría por gramo por grado centígrado podemos darnos cuenta que como hay un cambio de temperatura miren que está pasando de 20 a 90 o sea que se está calentando y aquí hay un cambio como hay un cambio tenemos un calor sensible o sea que vamos a trabajar con la fórmula de calor sensible que sería masa por CP por el cambio de temperatura tenemos que la masa es de 50 gramos y el CP nos lo dan que es por una caloría sobre gramo grado centígrado y lo multiplicamos por el cambio de temperatura, no olviden que esta es la temperatura inicial y que esta es la temperatura final, está aumentando de 20 a 90, entonces esto sería la final menos la temperatura inicial. Se cancelarían algunas unidades acá. Podemos darnos cuenta que se cancelan los gramos con gramos y centígrado con grado centígrado y quedando las unidades de calorías. 90 menos 20 nos da 70. 70 por 50, eso nos daría 35. Y le agregamos dos ceros, quedaría 3500. ¿Qué? Calorías. Estas son las unidades que corresponden al cálculo que nos pide el ejercicio. Este es el calor del agua al cambiar de 20 a 90 grados. Veamos un último ejemplo. Ejemplo número 2. Si tenemos 5.000 kJ de calor de etanol que se encuentra cambiando de estado líquido a vapor con calor latente de 800 41 kJ por kilogramo, ¿cuánta es la masa del cambio de fase? Como podemos ver, nos están diciendo que hay cambio de estado. Están hablando de que pasa de líquido a vapor y nos hablan de un calor latente. Calor latente, en este caso, como estoy hablando de líquido a vapor, ese calor latente se llama un calor latente de vaporización. Existen diferentes calores como son calor latente de fusión, solidificación, estos los veremos de forma más clara en el próximo video, en el cual veremos cómo diferenciar cada uno de ellos y por qué es importante tenerlos en cuenta. Bueno, ahora concentrémonos de que este es un calor latente de vaporización porque pasó de líquido a vapor. Bien, entonces no hay cambio de temperatura, solamente cambio de estado. Por ende, vamos a trabajar con la fórmula de calor sensible, que va a ser... Masa, en este caso por LB. No conocemos la masa, nos dan el calor, que en este caso serían 5000 kJ La masa no la sabemos y nos da el valor del calor, que en este caso sería por 841 kJ por kilogramo. Esto está multiplicando, lo pasamos a dividir. Nos quedaría que la masa va a ser igual. A 5.000 kJ dividido 841 kJ por kilogramo. Como podemos ver, las unidades de kJ se nos van a cancelar. Y nos quedan en unidad de kilogramos. Hacemos el cálculo, utilizamos la calculadora. Esto daría 5.000 dividido 841 esto nos da 5,945 entonces la masa 5,945 que esto mismo que decir aproximadamente sería 6 o sea que, esto, que la masa sería igual a 6 kilogramos ¿qué quiere decir esto? que se necesitaron 6 kilogramos para poder pasar de estado líquido a vapor, en este caso, de la sustancia que es el etanol. Con esto, daríamos por concluido el tema. Pero, vamos a hacer un pequeño paréntesis y espero que hayan llegado hasta esta parte del video para enseñarles el truco de cómo diferenciar fácil, calor sensible y calor latente. Vamos a verlo. Veamos cómo podemos aprender, genios, esta forma Diferencia calor sensible y calor latente Bueno, vamos a aprender lo siguiente Calor sensible, quiero que se imaginen que tenemos Una persona, vamos a hacer esta persona Hacerla así, una personita Y resulta que esta persona Es una persona que cualquier cosa La irrita la molesta Por ende podemos decir que es una persona muy sensible Es una persona que cualquier cosa la afecta, entonces como la afecta muy fácil ya no va a estar así, sino que ya va a estar digamos de esta forma, digamos que acá está como enojado, pasó de un estado contento a un estado, o sea que miren que cambió su forma de ser, estaba contenta ahora estaba muy molesta. Entonces, eso se relaciona con muy similar a la parte del cambio de temperatura. Ese cambio de humor de esta persona me relaciona lo que es el calor sensible. Entonces, todo, cuando me hablen de sensibilidad, ya sé que allí hay un cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque las personas sensibles se irritan muy fácil. Ahora, ¿qué pasa con la parte latente? Latente viene de algo, como decir, algo que está muy tranquilo, esto se relaciona con la tranquilidad. Si vemos la marea, digamos las olas del mar son un poco bruscas, pero también hay estados en los cuales son muy tranquilas. Y el agua no se mueve ni se perturba. Pues como no se mueve ni se perturba, es un agua tranquila, entonces quiero que aprendamos a relacionar la parte latente con algo tranquilo algo sereno, todo lo que sea latente suena como leve, vamos a relacionar esta palabra latente como algo leve o como algo tranquilo, entonces cuando vemos esto no hay cambio, no hay perturbación, no nos vamos a encontrar en un estado como este, sino más bien en un estado tranquilo y quieto y eso es lo que ocurre con el calor latente va a mantenerse allí. ¿Por qué? Porque es solamente un cambio de estado. No hay cambio de temperatura, más sí de estado. Muy bien, con esto damos por concluido la segunda parte del curso de calor. Quiero invitarlos a que si no, si no se han familiarizado con el tema, busquen o vayan y miren el video del primer, del primer tema que tiene que ver con los conceptos de calor y temperatura allí podrán aprender y entender de una manera más organizada o más esquemática de qué se trata toda esta parte de calor y temperatura Por